marchitando al momento que otras florecen demonios danzando al momento otros se detienen humanos naciendo al momento que otros fallecen unos se están yendo al momento que otros se vienen unos van riendo, otros van llorando unos van pidiendo, otros regalando unos están viendo lo que no ven con visión fueron bendecidos con la visión del corazón uh, unos están presos pero no están en prisión otros en prisión se sienten mucho más libres Uno siente lo que otro siente hasta depresión Socialmente no es bien visto mostrarse sensible Uno tiene la expresión de los que nada sienten Al momento que otros fingen sensibilidad Hablan de verdad y la verdad es que mienten Más que tú y que tú y yo juntos la realidad Unos mienten más, otros mienten menos unos sin maldad, otros con veneno. Unos van de malo al momento, otros van de bueno. Unos van frenando al momento que otros sin freno se estrellan. Así es la vida en un momento. Acciones sin medida te lápidan, fin del cuento. Sobre tu lápida y el cemento seguirá la vida. Uno busca la entrada al momento, otro la salida. Así es la vida en un momento. Acciones sin medida te lápidan, fin del cuento. Sobre tu lápida y el cemento seguirá la vida. Uno busca la entrada al momento, otro la salida. Unos hablan, hablan y hablan de ser suicida. Hace como 15 años que se están matando. Al momento que otro por ahí se quita la vida, sin siquiera hablar de lo que le estaba pasando. Otros hospitalizados orando y rezando. Así Dharta, Krishna, Mahoma, Jesús y el Buda. Aferrándose a la existencia siguen peleando. Espero que alguno a su súplica cura. Unos andan hasta con el alma desnuda, al momento que otros ya no tienen ni alma. Tienen fama, dinero y ropa más de una muda, pero viven intranquilos, no tienen calma. Unos viven preocup preocupados del karma, otros viven despreocupados pero son buenos. No tienen idea del Dharma, ellos son el Dharma. Sin querer, queriendo, se ganaron el cielo.